Herramientas para la incidencia. A continuación, se muestran ejemplos de actividades de incidencia. Uso de los medios de comunicación. Por ejemplo, conferencias de prensa, televisión y periódicos. Plataforma de redes sociales, Facebook y Twitter. Reuniones presenciales cara a cara, socialmente distanciados. Video, correspondencia escrita, comunicación electrónica, cartas, peticiones, declaraciones, etc. Uso de personas influyentes. Manifestaciones pacíficas.